Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Víctor Damián Rosa, el fundador de la logia Luciferina Semilla de Luz Universal. Le recuerdo a todas aquellas personas interesadas en cambiar de doctrina y en hacer un pacto con mi señor Lucifer. De pronto ustedes que me están viendo en este momento han intentado varias veces por todos los medios de acercarse a él. De pronto ustedes que me están viendo han hecho cosas que le han dicho. Personas sin experiencia, personas inescrupulosas que lo único que han hecho es burlarse de sus ilusiones y robarle su dinero, ¿verdad? Ustedes acuden donde brujitos de garaje, brujitos de quinta, personas que le dicen lo que usted quiere escuchar, empiezan a buscar en la Internet cualquier cantidad de estupideces que diga ahí y se van a hacer todo lo que diga en la Internet. Señores, reaccionen, reaccionen. No todo lo que sale en esas es... cantidades babosadas que salen en la Internet son ciertas. Que una oración a medianoche en un río que se divide en ye, que una oración frente a un espejo, que un gato negro, que una gallina negra. Por favor, por favor. Y a mí no me escriban para preguntarme esas estupideces. Yo les ofrezco una asesoría seria. Nosotros acá en la Logia Luciferina estamos interesados en que ustedes cambien de doctrina, en que ustedes cambien de estilo de vida, en que ustedes mejoren su situación económica, su situación financiera, sentimental, amorosa con una asesoría seria, objetiva, con resultados 100% efectivos. Obviamente, gran parte de este buen resultado depende de ustedes, del compromiso que ustedes le coloquen. De nada sirve que nosotros nos esforcemos brindándole a ustedes la asesoría, brindándole a ustedes los medios, los materiales, si es necesario. De nada sirve esto. Si ustedes no se comprometen de corazón y empiecen a seguir las pautas que nosotros le indiquemos. Hay que hacerlo al pie de la letra. No se puede cometer el más mínimo error. Pero uno les envía el proceso, hacen las cosas de cualquier manera y al día siguiente salen hablando mal de la organización Luciferina y de Víctor Damián Rosso. Y a decir que eso es una farsa, que Víctor Damián Rosso les falló, que la organización Luciferina les falló. No, señores. Den la cara y sean berracos como decimos en Colombia, y asuman las responsabilidades. Yo les envío un proceso de 16 noches continuas para que lo hagan, oído, para que lo hagan, no para que lo lean, empiezan pasado mañana, una semana después el siguiente paso, tres días después el tercer ritual, cuatro días después el cuarto ritual. No, no, no, no, no, no, no, no, no, eso no es un juego. Si lo van a tomar de esa manera, mejor no me contacten. Y así usted no pierda su tiempo y yo no pierdo el mío. Y los diáconos de la organización tampoco pierden el de ellos. ¿Ok? Montar un proceso luciferino para enviárselo a usted es mucho desgaste. Demasiado desgaste de parte de nosotros. Para que usted lo reciba y haga las cosas de cualquier manera. O piense que por recibir el proceso por vía WhatsApp o correo electrónico, que ya con eso quedó pactable. No. Usted se tiene que comprometer a hacer las cosas como se le indican. Si no se va a comprometer de corazón, tómase un tiempo, sígalo pensando y cuando esté se seguro, nos contacta, ¿ok? Porque el tiempo de nosotros es muy valioso para que usted nos venga a hacerlo perder. Para que vengan personas acá, a hacernos perder el tiempo, personas que no están comprometidas, que únicamente quieren curiosear, que únicamente quieren saber el proceso que piensa que se van a encontrar un millón de dólares debajo de la cama con solo decir Lucifer, ven a mí estupideces en ese orden de ideas si ustedes se comprometen, nosotros nos comprometemos el compromiso de nosotros es llevar ustedes de la mano de mi señor Lucifer a que cristalicen sus sueños ese es el compromiso de nosotros para con usted y el compromiso suyo es hacer las cosas como se le indiquen comprometerse de verdad, con la logia luciferina, con la causa. Recuerden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal. Atrévete y déjate a sorprender.